Yo tengo que ser honesto, no sé si estas decisiones son fruto ya de, de unos planes de desinversión previos, que es que no lo sé, o son decisiones que está tomando el gobierno digamos de forma asalto de mata. No, no tengo claro que sea así. No, la, la explicación de fondo es, es el, el tema de que hay que cuidar el cauce ecológico de los uh -huh. ríos. Se supone que los ríos llevan poca agua y por tanto se le llama así, el cauce ecológico. Tenemos uh -huh. que tener más agua en los ríos y menos en las presas. Y como esto es eh, doctrina no solamente del gobierno de España, sino de la Unión Europea, pues entonces esta es la, la obra que se está acometiendo en este momento. Vale, entonces yo digo... A mí, eso, fíjate, me podría parecer hasta bien. Es decir, nos pueden sobrar presas. Que nadie mire la presa del Atazar, ¿no? O la presa del pantano de Alcántara. No. A lo mejor estamos hablando de presas que realmente lo que están haciendo es, no lo sé, dañar el cauce ecológico y que, va y que se están muriendo especies y faunas y floras, que porque no pasa el agua? Porque esas presas las utilizan por ahí, no sé qué. Bueno. Yo podría entender que eso se fuera así, pero yo te voy a dar mi opinión, como ingeniero y como economista, te voy a decir que eso me parecería lógico siempre y cuando hubiera detrás algo que, es, que, que, que cree valor añadido. Por ejemplo, si yo tengo una distancia entre presas muy grande dentro de un cauce, de un río, entre presas relevantes me refiero, no presuchas, presas relevantes, ¿podemos aprovechar el agua? volviendo a bombear ese agua aguas arriba, utilizando la, por ejemplo las inmensas ...capacidades que, tengo, que tenemos para instalar eh, energía fotovoltaica... ...podemos aprovechar esa energía sobrante del sol... ...que tenemos muchos horas ahora... ...para coger el agua y volverla a tirar para arriba. Ah, bueno, claro, es que esa, esta sería una solución... ...pero eh, es que no se está haciendo eso. No, no, por eso, si yo viera eso... ...diría, joder, pues, pues tendría sentido... ...pero si no veo si no veo cosas que se vengan a paliar... ...esas deficiencias y estas estas destrucciones... ...pues entonces, ¿qué, con perdón, ¿qué coño están haciendo?